Videoblog número 65 con el tema Rompiendo paradigmas a tus prospectos. <música> Negocios en digital 990.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 profesionales pues que buscan eh, abrirse paso a través de los diferentes canales digitales, sobre todo LinkedIn. Ya saben que nuestra plataforma favorita es LinkedIn. Y bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 8 de julio del 2022. Como pasa el tiempo, es increíble. Hoy ya saben, los días viernes hago el videoblog de su servidora Katia Mann como CEO de la agencia de negocios katiaman.com y pues les vamos contando las anécdotas, las experiencias que hemos conseguido, los hitos, los aprendizajes. Así que pues bueno, eh, pero claro, ya saben, antes de contarles las experiencias de esta servidora, invitarles a que si lo que quieres es captar, atención, prospectos calificados, pero de manera recurrente, o sea, no solo un mes sí, otro mes no, y pues no hay un sistema de cómo hacerlo, no tengo claro, pues esto nosotros te ayudamos con este acompañamiento con nuestras mentorías list for sales para que puedas sistematizar este proceso y pues de alguna manera incluso puedas predecir y hasta escalar los resultados que puedes conseguir eh, trabajando esto en LinkedIn. Ya sabes, pero si tu, si tu negocio o si estás en un ambiente B2B para ambientes B2C, pues no, no, no, no, no lo no lo aplicamos. Así que echarle un vistazo kateman.com, es las mentorías. Bueno, vamos a entrar en materia, ya saben, este por fin viernes, el cuerpo lo sabe y espero que puedan rematar con todos los éxitos para que también puedan desconectar, compartir con sus familias, que esto también es maravilloso, ¿no? Bueno, entramos. Eh, a propósito del diplomado del C.I. Thinking que todavía estamos este, continuando, estamos aplicando todo este diplomado eh, increíble y es que es es relevante estar en constante aprendizaje, nutrirte de, de nuevos conocimientos, relacionarte con aquellas personas que pues saben más que ti, porque sí va a haber no, gente que sepa más y, y gente que sepa menos, no, o gente que sepa eh, otras cosas que te aportan. En fin, bueno, estamos dentro de esto, eh, pues lo aterrizamos en eh, preparar las primeras reuniones con nuestros potenciales clientes más efectivas, más detalladas, más específicas. sí Luego de una primera reunión, pues hacer el análisis si se cumplieron o no los objetivos. De hecho, ya vamos a hacer un repaso de qué se debería tomar en cuenta en una primera reunión. Luego, eh, pues el resumen siempre se hace un resumen de qué pasó. E incluso esto es importante enviarle al cliente, ¿no? A ese potencial cliente. Bueno, eh, por otro lado, seguimos monitoreando y haciendo networking dentro de LinkedIn y optimizando las campañas. Y es que, y es que les puedo decir que hemos tenido que delegar parte del equipo eh, a, a este trabajo porque, pues, el éxito nos desborda con la bendición de Dios. Hay que estar ahí, ahí, ahí, ahí y es como una bola de nieve. O sea, estamos arrancando, ta, ta, ta, ta, ta. La vas soltando y eso va teniendo más volumen y así que es importante ir gestionando este crecimiento para que sea, pues, digamos, eh, controlado, que sea medido, que sea un éxito, que no te lleve al fracaso porque no lo sabes gestionar. <ríe> así que, pues, bueno, eso por un lado. El seguimiento de las relaciones comerciales también es un paso súper importante que nosotros hacemos. Cuando implementamos este sistema y que es parte de lo que les enseñamos en las mentorías y es que yo, eh, pues por ser la punta de lanza de la parte comercial de, de mi empresa, pues yo estoy enfocándome en los SQL. Cuáles son los SQL, Katia? De pronto para los que no conocen, son los sales quality leads, es decir, los leads ya calificados para la venta dentro del embudo. Pues hay gente desconocida. Ustedes ya saben. Eh, gente que ya se hace lead porque ya le calificas y sí forma parte de un, de un lead. Un MQL, aquellos que están, este, que interactúan, que comienza a interesarles lo que tú les cuentas. ¿sí? Y, hay, y los, las personas que frontalmente te dicen, me interesa lo que ofreces. Esos son los Sales Quality Leads. Y claro, cuando ya llegas con esto e inicia un proceso ya de eh, comercialización, o sea, la parte comercial, digámoslo así, ¿no? Y pues esto es lo que hablábamos de la primera reuniones de primera reunión con potenciales clientes. Y es que son varios los objetivos planteados dentro de esta primera reunión. Como por ejemplo, no voy a entrar en detalle porque no es parte. Si quieren que yo saque un contenido propio de detalles y objetivos de primera reunión, pues me lo cuentan. Pero en forma general, pues. Debemos hacer química, empatizar y eh, conocer más, ¿no es cierto? Calificar al cliente. Hemos hablado en algún episodio del podcast de cómo deberíamos calificar al cliente con el método BANT. Eh, lo tienen ahí en el podcast. Eh, cómo conocer también más sus dolores, necesidades e intereses, que no es lo mismo. Aunque ustedes digan, no, pero es que es lo mismo. No, una cosa es lo que le duele y otra cosa es por qué. ¿Por qué lo quiere? O sea, ¿qué quiere y por qué lo quiere? Digámoslo así, ¿no? Sacarle de su zona de confort, romperle el paradigma, ilusionarle con una nueva forma, con tu transformación, con tu propuesta, retarle, ¿por qué no? Y pues también concretar siguientes pasos, ¿no? Y esto es lo que hemos trabajado todo este tiempo, optimizando, mejorando nuestras plantillas. Y es que esto... Lleva tiempo porque si estamos en ambientes B2B, pues debes dedicarle el tiempo necesario a hacer esa sobrepreparación, una investigación profunda de ese cliente para validar cómo le puedes este, seguir aportando valor, cómo le vas conociendo más y sobre todo cómo vas concretando esos siguientes pasos para futuras reuniones y pues que al final se concrete. Es que de eso se trata, ¿no? Y contarles que, bueno, lastimosamente esta semana no ha habido entrevistas en el podcast. Sí tengo mi bitácora porque, bueno, primero les diré que algunas personas me cancelan y esto es medio complejo, pero bueno. En todo caso, esperemos que en la próxima podamos concretar muchísimas más reuniones. Así que, sin más, les dejo que tengan un bendecido viernes. Ya saben, si están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de estrellas, de, de, de cinco estrellas, porque esto nos ayuda a que el podcast siga eh, conociéndose, siga difundiéndose y de su parte, si pueden pensar en una persona, en ese socio, en ese colaborador, en ese... Eh, en ese vecino, ¿por qué no? En fin, aquella persona que está dentro de tu círculo cercano, que le interesaría saber más sobre esto? Pues, por favor, compártanlo, porque con esto también seguimos difundiendo a que el ecosistema empresarial siga creciendo con conocimiento y con toda la buena vibra, que es lo que buscamos cada día en este podcast de lunes a viernes. Así que sin más, nos despedimos y nos vemos el lunes. Un abrazo. chao chao